un jefe de la policía de aquí, de Nordeste. Son panas tuyos, Neto, esa gente la policía. Son para ti. Tú andas con ellos. No, yo no ando con ellos. ¿Cómo? Yo no ando con la policía, yo ando detrás de la policía. A ver si pueden poner el video, si le enviaron el video. El oficial fue muy decente, Neto. Tipo fue... Mira, hay policías aquí que son demasiado humanos. Sí, últimamente como que en San Francisco de Macorís, como que eso está pasando. ¿Entonces te has dado cuenta de eso, Neto? Sí. Mira, eh, eh, vamos, a ver, vamos a escuchar ahí. Dale, dale. Aquí vamos a lo estamos haciendo con el de Macorís. Al agua, el lo que establece el protocolo del coronavirus. Todos los ciudadanos deben tener su mascarilla, así como mantener un metro de distancia. Los propietarios administradores de los negocios son los responsables de que dentro mantenga la distancia, así como fuera. De los contrarios se solicitará el cierre del establecimiento comercial y el sometimiento a la acción de la justicia de sus propietarios. Gracias. Pero Gracias. Miren, como que ha cambiado el concepto en, en San Francisco. Yo no sé en otras ciudades, no sé en otros sitios. Y eso hay que valorarlo. Nosotros siempre atacamos y le mandamos fuego cuando algo está incorrecto, pero de un tiempo para acá, Néstor, los policías como que están como respetando más a, a, a, al ciudadano, a veces se pasan, de, de, de tan bien que lo trata, se pasan de buena gente, porque aquí hay gente que ni hablándole bien, cambian señores, hay gente aquí que ni hablándole bien, cambian, ¿Mm? eso, eso no puede ser así, Entonces, ese, ese oficial, yo no me sé el nombre, del señor, no sé si es Difo. Sierra Difo. Un hombre. Muy honesto. Atención. El coronel Sierra Difo es un hombre humano, un hombre del pueblo. Ese señor... Sí. Ojalá que muchos policías... Y la verdad, que mira. Que tomen su ejemplo, porque yo, mira, es un caballero. Caballero de tipo. Sí, tipo, usted va a hablar, y no es por rango, ni por nada, ese señor habla con usted como si usted fuera un general. Y, mucho y no solo él, he visto muchos mucho policías policía que están a o que está Otra cosa, el ejército, los miembros del ejército también, son personas muy educadas. Sí, sí. Habemos ciudadanos necios y respetuosos, esas personas están cuidándolo a usted. Sí, sí. Mira, yo vi, hoy yo estaba en el banco, y había un, en un momento de, de, de la fila, o se agomentaron la, la las personas y, y llegaron las personas del Ministerio de Obras Públicas y, y los militares y fueron muy decentes y hablaban con uno y le decía, miren, por favor, mantengamos la distancia. Claro. Entonces, yo creo que eso está muy bien. Como vuelvo y os digo, a veces yo siento que ellos se pasan de buena gente porque aquí hay gente que por pues, más que usted le hable, le hablan, le hablan con... Porque la, a, a veces la gente no, no, no, lo, no termina de entender, señores, que es por el bien suyo, eh, perdón, por el bien de su familia. Eh, es por el bien de su familia. Wow. Que, que, que esa gente están en las calles, los médicos, los policías, gente que... Que, que, que lo único que quiere es que usted que su salud esté bien que su familia esté bien eso así uno tiene que cuidar mucho a la familia de uno no tiene madre como mi amiga doña Margara como Barbina que loca con esto claro, mamá claro, eso así ¿Eh? y cuidar a mi hija cuidar a nuestros hijos Entonces, hay muchas tiene... personas ah, que esto con lo otro mire cómo es eso no. que en San Francisco de Macorís y parte del país tenga que andar la policía cayéndole atrás sí. a la, gente, no, la en gente en el toque de queda si usted vi, no hizo no. nada de 6 de la mañana a 7 de la noche no lo no, va a hacer. Después la de la noche, sí. buscando problemas. No, no, la gente... No, que... durmiendo incómodo porque ahí lo meten preso. Otra cosa, los amigos míos, atención, amigos y familia. Que pi ah, no, que Neto anda ahí, que si yo que si usted lo subieron, usted se va a quedar ahí. Porque, usted va preso. Si sube muy a Margara, lo único que yo puedo hacer con malgara es -e cambiarme. No, suba a mí, déjenla a ella. <risa> pero no tampoco que voy a decir, ve, bájela, porque usted tiene, a usted le da un horario. Bien, por ti Neto, muy bien, ti ¿Tú entiendes? ¿Sí? No, porque pasó un percance en el barrio uh -huh. que, ah, que tú tenías que bajarlo, pero lo agarran con un pote de romo. No, no, así no. No puedo hablar. ¿Por qué no. va a decir un oficial? Por usted, más sinvergüenza. Claro. Por la son así, usted respete. Los niños también chichigua. Usted tiene un horario para volar en su chichigua. Bien, no se pegue del alambres porque eso puede traer un problema. Que le dé un corrientazo o algo. Usted que No, ese y muchacho. Y, y, y siguen teniendo inconvenientes. Y mire Nueva York, porque ese es otro ese otro inconveniente que está pasando con lo de le, dicen que de norte ha tenido muchas fallas, ha sido por eso, por la chichigua. Pero señores, en Nueva York vi, tuvo neto padre dominicano preso, por privar en Tigre. ¿Eh? a que no vuelven va, vayan a ver a ver si van a repetir vayan a ver si ellos se atreven de nuevo a ver una chichigua porque ese es el problema aquí que aquí caen presos normal y aún así el otro día la misma persona yo no sé si tú llegaste a también, la misma gente neto presa lo que te voy a decir ese, ese sabroso porque tienen que ser dominicanos está bien pero usted tiene si usted iba a hacer esa chichigua, usted tiene que asesorarse los permisos que usted necesita, porque usted no tiene un país uh -huh. eh, eh, como este, que se vale todo. Y hablar con las autoridades de que usted iba a volar a chichigua. Esa gente llena nada, como, como 10 carros, 20, buscando uh -huh. quién estaba volando a chichigua. Porque no se puede. Entonces, un dominicano viene y la hace, porque la, la hacemos donde quiera. Sí, sí, es, es verdad. Usted tiene que cuidar, señores. Esa policía, la policía, yo me he dado cuenta... No maltrata, eh, atiende muy bien a la persona. Otra le, cosa, le habla, cogiendo lucha uno con gente, que se ponga la mascarilla Sí, sí. Es cuidándolo. Por favor. Dame por, aquí, dame aquí, dame aquí. Por aquí, ven. favor. Ven, ven. Por favor. Mira, es cuidándote no, no, a no, no, ti no, no, y pues, a tu no, familia. Me, pueblo dominicano. Pueblo dominicano. El mundo. Esto es... Pero yo soy un hombre jocicu yo, no puedo callar, yo me la pongo. ¿Y, esta, y, y, y, y el elástico y el, y, y el látigo, tengo que ponerle otro látigo. Porque tengo la cabeza muy grande y tengo que ponerle dos látigos. ¿Tú entiendes? Gente narizúa que se pone, y usted que quiere primer lindo. Sí, sí. En guaguaguá no, los guaguaguá no existen. Sí, ya, ya, allá, no, ya se murieron. Usted que primer lindo, usted tiene que ponerse eso. Usted va a un colmado, póngase eso. Póngaselo. El que está hablando con usted no le hable si no tiene eso. Porque tal vez a usted no le ha dado, porque no le ha tocado y te viene uno es sabroso oh, y le habla. Sí. Y usted se infecta. No, y no, y no cuida a su familia. Baby. Y no cuida a su familia que está en su casa. Si queremos salir de esto rápido, tenemos que cooperar. Y una bebedera también. Eh, yo no sé qué es lo que pasa. ¿eh? Yo, en una esquina. Yo no, y es que en la esquina no, dan, dan romo, ¿eh? Es verdad. Una pregunta, ¿sabes? El que tenga una esquina le dan un rombo. Usted sabe igual es afuera o adentro. Oye, <ríe> pregunto yo, no, no. ¿sabe igual el robo afuera? Por ejemplo, mi estela, la cerveza. O sea, oye, oye, lo que él bebe. Oye, oye, oye que humilde. Un, eh, no, estela, no, no. yo pensaba que era una tía de, oye, no, no, Estela, no, no. una cerveza. No, no, no. Yo a veces me bebo mi Estelita, tranquilo, mi Pero yo, yo, ¿cuál es? Estela, ¿cuánto cuesta estela. esa? No, no, esto no vale nada. Ay, no, no vale nada. ay, eh, ay. Oye, lo que hay que, la Estela, yo me bebo una, pero en mi casa. Compro la, un sipacito, medio cipá, y me lo bebo en mi casa, tranquilo. No sé cuál es la fan de que si tú no te bebes eh, eh, el traguito fuera. También otra cosa. Te muere. Mira, otra cosa. También yo a los muchachos no los culpo. ¿Qué? Porque los ricos son los que beben trancados. Usted no puede eh, eh, eh, a Macamaca. Maca, allá en Salud a Macamaca maca en la Sánchez, pero que ron es un. A decirle a usted que beba que trancado. porque Macamaca sí, maca es joseo es es también. Ah, no, Neto, porque eso es ron, eso no es una necesidad. Óyeme. Ahora sí si es fuera. Usted me dice que yo no la calle buscando comida tú entiendes pero romo eso no es mira hablando de eh, que me, me mencionaste esto cuando estábamos eh, entregando comida nosotros el equipo táctico de uh -huh. papá tarima fuimos a ese coronel donde sierra default a pedirle un permiso porque nos estaba cogiendo lo tarde y para que nosotros no, no caer preso mira dijo no hay problema yo me uno al equipo suyo tiene un coronel no, no, pues está bien. Qué, qué humano. No, totalmente. no, no. Excelente. ¿Eh? Hay, hay que darle todo el mérito al señor Sierra Difó. Me gustó ese video, por eso lo traje eh, tra Lo traje para acá, para que la gente lo vea. Y que más per las personas entiendan que miran cómo la policía te está tratando. O sea, te está tratando con respeto. Y eso es importante. Neto, vamos con la última información. Ah, un las saludito, tres... un saludito a la gente. Tú sabes que estamos... Sí. saludito a Laila de nuevo, que no vio la vaina. A Laila, un saludo. Y un beso. porque Ella dice que no lo vio. Pero, Quiero hablar con Alaya. Yo, eh. un saludo. Tírame, por favor. Eh, un saludo a Memo Party, Wilton García de ¿Quién? Memo Party. Que se quita el party ya. No, Memo Party es un tipo que es fiesta. <risa> Memo Party ahí en la, en la Ingeniero Arriba, el sector controla todo el sector pueblo nuevo. Memo Party. Un saludo al medio Suárez también, Ajá. el gran copiloto, Mello ay. Suárez. Ah, ese, <risa> ese copiloto. Tú no es el piloto, porque tú no eres copiloto. No, ¿cómo es? ¿Cómo que te dice? Tú eres el copiloto. Yo soy el copiloto. Voy a él es el piloto porque tú... Ah, él es el piloto, que yo no. Ya, ya. Yo cuando niño no jugué ya. mucho eso. Un saludo a toda la gente que está sector Viste el Vistel Valle. Ay, ay, ay. ay, Vistel, ay, Valle, ay, ay, ay. Vistel Valle, la gente de Vistel Valle, saludos a la gente. Me, André, me Valle. tenían cansado. Un sobrazos, <risa> Dios Un en Génesis <risa> allá acostado. Claro, Morenito, pero bueno, yo dije, es que yo estaba trabajando mucho de ey, Aquí adelante le dije, ven Morenito, ahí que hago el que, que, que va con el caco. Señores, no, no, muy agradecido. Mira, San Francisco de Macorís. No, yo vi mucha gente también que también me no, salió. muy unido. En el, su, en el supermercado. El, el, el pueblo de San Francisco Me Macorís. preguntaba mucho por Neto, Neto, dime Neto. Digo yo, yo. Neto está bien. Oye, Neto, está el bien. pueblo, a mí también me diciendo que se murió un día. La, ya ayer la casa llena. De gente que se murió Neto. Ay, Dios mío, señor. Los Tigres <risa> de la, Señora, la, la tigre. San Francisco de Macorís es un pueblo unido totalmente. En esta pandemia se demostró que San Francisco es uno solo con su gente. Sí. serie Serie 56 todo el mundo porque llamé a muchas personas y todo el mundo dijo que sí. No, no, la gente que apoyara. Neto, eh. tú sabías que